Muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban Nieto y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Lewis Hamilton y algunos errores que estuvo cometiendo en las últimas carreras que pueden peligrar su octavo título en Fórmula 1. Vamos a analizarlo. Temporada 2021 de la Fórmula 1 y una definición eh, apasionante entre Lewis Hamilton y Max Verstappen Lewis Hamilton que le saca dos puntos apenas a Max Verstappen eh, 246,5 contra 244,5 a lo largo de 15 fechas lo que da que este campeonato puede definirse por pequeños detalles por alguna maniobra por alguna cuestión fortuita y que no hay, no hay que dejar nada librado al azar no una situación un contexto muy diferente a lo que eh, vivió Lewis Hamilton en las últimas temporadas después de aquel campeonato que perdió contra Nico Rosberg por 5 puntos en 2016 desde 2017 eh, viene teniendo dominio absoluto de la Fórmula 1 Hamilton eh, logró los 4 títulos con Mercedes eh, ganó 42 de las últimas 78 carreras y sobre todo en 2020 mostró un dominio apabullante ganando 11 de las 16 carreras, hay que recordar que Estuvo ausente en el Gran Premio de Sakir porque se había contagiado de COVID. Lo que implica que bueno de, de, ese, de esas 11 victorias de 16 carreras, él ganó un 68% de las carreras de, de ese año. Pero bueno, eh, es una, unos números que no se corresponden a lo, lo, lo que se viene dando en esta temporada. ¿no? Eh, habían arrancado bien, Mercedes había... Eh, ganado tres las primeras cuatro carreras, incluso con un reglamento que en un principio fue un poco adverso con el tema de la nueva aerodinámica trasera, los otros de la Fórmula 1, que es la nueva normativa que, que se impuso este año. Eh, pero a partir de la quinta fecha en Mónaco, cuando Hamilton tampoco pudo eh, lograr un top 3, terminó séptimo de hecho, eh, solamente pudo ganar dos carreras, que fueron los premios de Gran Bretaña y Gran Premio de Rusia. Eh, dos carreras incluso que bueno Max Verstappen no tuvo todas consigo incluso ahí en, en Gran Bretaña tuvo que el toque con el propio Hamilton en la curva Cox en la primera vuelta que, por la que debió abandonar y ahora en el GP de Rusia eh, hizo un cambio de motor ahí Red Bull eh, y debido a una sanción reglamentaria que bueno después de de cambiar tres motores, el cuarto implica una nueva sanción una sanción para el equipo. De tener que largar eh, la carrera del domingo en el, el último puesto. Haciendo una retrospectiva un poco sobre lo que viene siendo este campeonato para Hamilton. Bueno, justamente en Mónaco, aquella carrera que fue cuando se encendieron un poquito las alarmas en Mercedes. Pensando, bueno, este campeonato no va a ser tan apabullante como los demás. Sino que va a haber que pelarlo más. Y con un rival en serio como, bueno, Red Bull y Max Verstappen, bueno, y al respecto Ross Brown, que bueno, actualmente es director deportivo de, de la Fórmula 1 y bueno, también había sido un ex colaborador de Mercedes en aquellos primeros años, eh, incluso creo que tra trabajaron juntos con, con Hamilton en la temporada 2013 eh, Ross Brown eh, habló un poquito sobre, sobre el tema eh, y dijo que bueno, Hamilton no está acostumbrado a lidiar eh, con las frustraciones, está acostumbrado a ganar campeonatos, a no... Y no a aquellas cosas que no le salen como él quiere, o sea, no, no está acostumbrado a esa zona de. A salir de la zona de confort, lo que implica esta temporada que tenga que remangarse para ganar el título. Y como una situación un poco premonitoria, eh, vino después el, el Gran Premio de, de Azerbaiyán, donde justamente Hamilton tiene su primer gran error, me parece, de la temporada, que es una la relargada posterior al abandono de Max Verstappen, donde presiona equivocadamente. Un botón eh, del W12 que, que hace que, que los frenos tomen, regule, regule la temperatura de los frenos de, de, del auto de él y que no pueda doblar en la primera curva después de la relargada, que iba a ser una, una carrera donde él. Parecía que, que se iba a quedar con la victoria. Después del abandono de, de su rival. Pero bueno, terminó terminando décimo quinto. Y terminó con una larga racha de, de muchos, muchas carreras sin, sin abandonar. Que fueron 58. del Gran Premio de Austria del 2018 hasta Azerbaiyán 2021. Hamilton había puntuado en todas las competencias. Después, eh, un par de carreras después en, en, en Hungría. Vimos también otra, otro episodio. También eh, de Hamilton. En el que... Eh, venía muy bien en la carrera, de reconocerlo, después de un fallo de, de Mercedes eh, referente a la lesión de los neumáticos que hizo que, que perdiera el liderazgo y tuviera que, le, que, que continuar en la carrera de, de la última posición, eh, pudo remontar muy bien eh, hasta que se topó con Fernando Alonso. Al toparse con Fernando Alonso, eh, Hamilton empezó a cometer algunos errores. Eh, según el español eh, Hamilton era 2,5 eh, segundos más rápido eh, que, que, su, que, que el propio español. Y eso terminó complicando las chances del propio Hamilton de poder, poder ganar la carrera. Eh, no pudo alcanzar a Esteban Ocon que fue el que, se, el que ganó eh, esa prueba. Pero bueno se terminó llevando el podio. Pero quizás un poco amargado por esa situación donde no... No haber quedado obstaculizado y no haber no ha podido superar a tiempo a Alonso para, para poder lograr una victoria más para, para Mercedes. Teniendo en cuenta también eh, lo, en lo referente al equipo. Eh, también Mercedes decidió no autorizar más el W12 porque eh, por el tema del cambio reglamentario que ahora en el año que viene. Donde los autos van a ser completamente diferentes a los actuales. Esto llevó a que muchas carreras eh, sean más beneficiosas que otras para, para Mercedes. Y en esta acá entran eh, Monza y Sochi Dos carreras donde Mercedes parecía que iba a poder ganar muy bien, muy tranquilo. Y que bueno, que Hamilton iba a poder sacar una diferencia a Verstappen. Pero eh, al contrario de todo eso, fue unas carreras donde eh, Hamilton sufrió bastante. Sobre todo, primero recordando en Italia la carrera sprint donde tuvo una mala largada. Toto Wolf dijo que se había dormido, eh, partía de la primera vuelta, donde Bottas le podía hacer fácilmente la, la punta, pero terminó enroscado ahí, ahí detrás. Y bueno, después en la carrera tuvo aquel, aquel roce con, con Verstappen, que bueno, terminaron abandonando los dos. Y últimamente en Rusia, eh, más allá de su historia indiscutible, que realmente en la carrera tuvo un, un, una actuación realmente destacada, ¿eh? Eh, pero bueno, esos entrenamientos eh, atropelló un mecánico. Hamilton después se eh, tuvo. Eh, chocó en la entrada de boxes y rompió su ladrón delantero en la clasificación. Después tuvo un despiste más en su último intento para, para lograr una, una buena posición de, de largada. Lo que hace que bueno eh, se, hayan, se vayan asomando esos errores. ¿Cuál es la técnica de Hamilton? Que, que lo, por lo que se vio primero es de imponerle poner, presión a, a Max Verstappen, diciendo que bueno. Tiene más presión porque necesita ganar su primer título en Fórmula 1. Pero bueno, también decir que, que se tratan simplemente de errores y que no es un tema de, eh, de presión, justamente eh, todo lo que es eh, estas esta, esta equivocaciones que ha venido teniendo en las últimas carreras. Pero bueno, queda por, por pensar, ¿no? Sabiendo si son dos puntos de diferencia que hay entre Hamilton y Verstappen. ¿Hay margen para tener muchos errores en la Fórmula 1? Sabiendo que, bueno, es una estancia muy pequeña. Y que el campeonato se puede definir por pequeños detalles Eso es algo que habrá que ver Muchas gracias por todo Y muchas gracias por acompañarnos acá en otro GPS 10 Hasta luego